Bien amigos, venimos con una interesante, rara y muy buena noticia en esta ocasión que va a llamar la atención de muchos fanáticos y que a los seguidores o fans de Dragon Ball GT va a alegrar. Esta información puede ser malinterpretada y también puede ser tomada erróneamente, pero sí, Dragon Ball GT volverá en julio de 2019 con una adaptación del primer arco presentado. Ya sé que esto te podrá confundir o no entenderás bien del todo, así que te pondré en contexto y te explicaré para que la información no sea tomada erróneamente. No me extenderé demasiado para no hacer el video muy largo, así que quédense tranquilos. Hace unas cuantas horas atrás, el usuario Cipher compartió una imagen del reciente tomo de la revista Seikyo Jump. Esta revista hace una interesante cita y revela explícitamente que Dragon Ball GT va a continuar con una adaptación del primer arco presentado. Así que, como se me indicó anteriormente, el anime cómic de Dragon Ball GT es todavía aún no realizado. Continuará con una adaptación del primer arco a partir del siguiente número, dice Cypher en su red social de Twitter. Más abajo, este da su opinión general, manifestando que es muy difícil intentar vender a estas alturas a niños y fans de Dragon Ball Super contenido de Dragon Ball GT, siendo algo más que obvio. Por lo que el motivo por el cual desean adaptar nuevamente Dragon Ball GT es para que esta serie sea vista, para que la gente la vea y para que la gente conozca o tome interés en ella, explicándonos el motivo por el cual el primer arco es el seleccionado. Y es que como pudieron escuchar, Dragon Ball GT tendrá un anime cómic adaptado de su primer arco visto en la serie. Lo más reciente a un anime cómic que tenemos es el que se hizo sobre Dragon Ball Super Broly que básicamente lo que hace el anime cómic es mostrar todo en fotogramas y lo que se diferencia del manga ordinario es que el anime cómic se realiza a color, mas no en blanco y negro. ¿Qué sucede con todo esto o por qué esta información puede ser malinterpretada? Sucede que se puede perfectamente hablar del regreso de Dragon Ball GT porque prácticamente la serie estaba en números rojos sus características aparecían como recurso en Dragon Ball Hero, por ende, sí podemos hablar de un regreso de Dragon Ball GT, lo que no podemos decir es que esta adaptación traerá algo nuevo u original, porque realmente no lo hará, y como les manifestaba al comenzar el video, puede prestarse a muchos males entendidos. Aún la fecha no la tengo muy clara, he leído que se estrenará el 3 de julio y en el que saldría el próximo tomo de la revista Seikyo Jam, acompañado de esta adaptación de Dragon Ball GT. En cuanto sepamos bien la fecha, se las estaré compartiendo. Quiero saber tu opinión sobre este tema y qué opinas que se intente traer nuevamente Dragon Ball GT.